Tiene que ser pollo. Cebolla. Mmm, mucho queso. Ya, sí, sí, no también, sí? sabe. Mmm, sí, sabe. sabe como a carne. No puedo distinguir los sabores. Cangrejo. Adivina el sabor y gana dinero en efectivo. Ingresa a cualeselsabor.com.